Bueno, el, el concepto de biodiversidad hay conceptos un poco más académicos y conceptos más este, del, del, del conocimiento o del que se utiliza normalmente en la calle. ¿no? Y yo creo que hay que entenderlo precisamente como la riqueza de especies o de variedades de plantas o de animales y su forma en la cual se distribuyen en el territorio. Porque muchas veces se confunde, esta, o sea, el concepto de biodiversidad tiene estos dos componentes. ¿no? Por una parte la riqueza, que sería el número de especies, y por otro lado, este otro concepto de cómo están distribuidos. Entonces, una, es un amalgama esas, esos dos conceptos. Y cuando nosotros hablamos de biodiversidad, en, en, para, tanto para plantas como para este, animales, en la provincia de Entre Ríos, este, los incluimos.